Sudamérica, Ecuador. La región amazónica es una reserva de bosques y biodiversidad del planeta entero. Aquí han convivido plantas y animales en total armonía durante milenios. Las etnias nativas del Ecuador ...guardan consigo saberes y costumbres desde tiempos ancestrales. Diversos pueblos amazónicos, entre ellos el pueblo Shuar, utiliza la ayahuasca o yagué... ...como bebida de sanación en el mundo del curanderismo. Tanto nativos como mestizos, así como otras etnias, la consideran la madre de las plantas o del mundo vegetal. Investigadores de todo el mundo ven en la ayahuasca innumerables posibilidades de terapias... ...para solucionar problemas de salud física y mental... El proyecto que estamos gestionando busca la preservación ambiental de la Amazonía ecuatoriana y de las tradiciones ancestrales del pueblo Shuar, así como una nueva visión social aplicable a nuestra sociedad. Un programa de desarrollo sustentable para las comunidades Shuar en este caso, tratamos de preservar una reserva y hacer una reserva biosfera. De este modo también pedimos mucha ayuda ...para todas las personas que están interesadas y quieren colaborar con nosotros... ...en esta maravillosa preservación para el futuro. La comunidad se llama Kenkuim, perteneciente a la parroquia Sevilla Don Bosco. La comunidad se encuentra aquí aproximadamente a unos 10 kilómetros de la ciudad de Macas... Y cabe recalcar la cantidad de tierras que hemos preservado durante muchos años, eh, tengo entendido que desde el año de 1965 tenemos esta reserva, entonces lo hemos mantenido y buscamos de esta manera alcanzar, eh, sacar adelante el proyecto y conseguir una ayuda para todos quienes Estamos asentados en esta comunidad. Buscamos desarrollar proyectos innovadores y de investigación sobre la ayahuasca, la medicina ancestral amazónica, junto con otras plantas de poder tales como la brucmancia o el cannabis. Para preservar la cultura misma de nuestro país que no todos conocemos. Entonces básicamente lo que estamos protegiendo es una cultura, es la naturaleza y en sí estamos protegiendo al mundo de lo que nuestra sociedad actual, porque yo me estoy viendo también involucrado en esto, nuestra sociedad actual ha creado encima de esto. Y no solamente se va a ayudar a preservar el bosque, sino que también se va a ayudar mucho a la gente de esta comunidad que lo necesita, a preservar bosque, a preservar cultura ancestral y a preservar el futuro del oxígeno de todo el mundo. <risa> E indica que eh, están dispuestos para trabajar con nosotros y sacar adelante el proyecto que estamos en marcha. Nuestro objetivo es mejorar la conciencia humana a través del uso conjunto de las plantas de poder y la filosofía universal, sabiendo que así florecerá el respeto a nuestra madre naturaleza y se impulsará la creación de una sociedad armónica en la cual el amor y la justicia prevalecerán. Y de saber que un cambio sí es posible si nosotros queremos y si nosotros actuamos a tiempo.